qué tal, feliz domingo, bienvenidos una semana más a mi canal. Y si me ha seguido esta semana, dejé en la comunidad de este canal una pregunta acerca de qué querían de respuestas para el video del día de hoy, porque de eso se trata. El video del día de hoy va a ser un video de preguntas y respuestas, y mil gracias porque llevaron un montón de preguntas. Entonces creo que van a tener que ser dos partes porque si no, este video va a ser eterno. Así que sin más, para no Enredarme, comenzamos. Recuerda que te dejo abajo en la cajita de descripción un índice con las preguntas que pueden estar haciendo alguno de los compañeros que tenemos aquí en el canal. Así puedes ir directamente a la pregunta y saltar el tiempo que tú quieras sin dejar de ver todo el video y así es mucho más fácil para ver las respuestas. ¡Disfrútalo! La primera pregunta viene de Sonia Altamira y dice... Hola, buenos días. Mi hijo tiene cuperosis. Se ha hecho tratamiento con láser, pero aún así sigue con la piel a veces irritada. Me gustaría saber tratamiento a diario para su tipo de piel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, en este caso sí está muy bien que se haya hecho el tratamiento con láser porque es el tratamiento más eficaz para su cuperosis, pero aún así tenemos que evitar cambios bruscos de temperatura, exposición a la luz solar, y seguramente si practica algún deporte por la intensidad como se nos sube la temperatura del cuerpo, pues puede aparecerle nuevamente. En este caso, ¿qué puedo utilizar? Primero, la limpieza va a ser fundamental y hacerla con productos que sean bastante delicados para su piel. Una buena opción, dependiendo de su tipo de piel, va a ser el limpiador de CeraVe. El limpiador de CeraVe tiene tanto el de piel seca Como el de piel mixta, tiene ceramidas Que va a ayudar a recomponer La barrera de su piel Y así no se le irrite tanto la piel Y en segundo lugar, puede utilizar Cremas como en SkinCeuticals Tienes eh, Redness eh, Recovery Creo que se llama, es un serum Es bastante ligerito Es un poco costoso, pero en Aven Tienes una opción que es mucho más económica Se llama antirojeces Tal cual, eh, hay veces que lo consigues El nombre en francés, pero hay veces que lo consigues en español de antirrojeces, tal cual, y es una opción muy buena para su cuperosis. La siguiente pregunta viene de Nurka Sierra Alta y dice: Tengo manchas en el rostro. Siempre he cuidado mi piel, pero a raíz del uso de la mascarilla se me ha manchado más mi cara. Mis manchas eran muy claras y ahora se ven oscuras. ¿Qué me recomiendas y qué debo usar? Y saludos. Me encanta tu programa y los consejos que das. Muchísimas gracias, gracias por esas lindas palabras, a ver, vamos a explicar un poquito por qué se te están poniendo más oscuras las manchas, qué pasa con esto Seguramente al principio de la pandemia por el uso de las mascarillas pues te colocaste la mascarilla, te salieron granitos Puede ser que te hayas tocado alguno que te haya dado el sol y entonces te quedó marca Pero entonces tú las veías bastante leves, recuerda que nuestra piel va exfoliándose con el paso del tiempo ya ha pasado bastante tiempo, casi un año. Entonces, al menos seis meses te han pasado desde el primer granito que te habrá salido. Entonces, tu capa más profunda ya está en la superficie de la piel. ¿Y esto qué pasa? Que ahora es mucho más visible tu mansa si te haya quedado algún toque de sol con el granito, etc. ¿Qué puedes hacer ante todo esto? Pues mira, primero utilizar muchísima protección solar. Eso es lo más fundamental para evitar que te sigan saliendo más manchas. Pero en segundo lugar, puedes utilizar el retinol por las noches. Eso sí, vas a tener que tener mucha paciencia porque son mínimo seis meses para que puedas ver un cambio real en lo que es el córneo, cómo se va a ir eh, eh, quitando esas capas que tengan muchas más manchas. Es lo que te podría recomendar y tengo un video que lo voy a dejar por aquí linkeado de retinoides, ahí explico todo. Si eres nuevo utilizándolos, si ya tienes tiempo, cuáles son los más fuertes, cuáles son los de prescripción, si estás embarazada y no puedes utilizar como tal retinol pero tienes una opción para utilizar muchas cosas y en qué orden puedes utilizarlo y cuál es la potencia de cada uno. Así que ve para allá y ve la solución con el retinol. Siguiente pregunta de Luz de Luna nos dice, ¿qué marca de mascarillas nos recomiendas usar? wow esto está difícil <risa> porque ustedes saben que yo soy súper fan de las mascarillas me encantan o sea para mí es como el boost extra de hidratación y como siempre les digo muchas de las líneas de expresión que tenemos es líneas de deshidratación y no líneas de expresión entonces lo primero que tienes que hacer siempre es hidratar muy bien tu piel o sea, es buenísima tu pregunta porque yo tengo varias a mí me encanta Origins y las mascarillas nocturnas de Origins, la de abocado Y hay una de hemp de cannabis que está muy, muy buena, sobre todo si tienes rosáceas rojeces, algo que se te brote muchísimo en la piel está muy muy buena eh, esta calma muchísimo la barrera de la piel y evita los brotes sobre todo estos brotes que te pueden salir luego está la de aguacate de Origins que se deja toda la noche es espectacular también luego está las de Misha yo sé que esta opción no es nada eco friendly lo siento pero es que me encantan hay unas mascarillas de papel de Misha que son hidratantes bueno en realidad todas las mascarillas de papel de Misha a mí me encantan o sea Misha yo la amo le con quesillo es lo máximo, de las marcas coreanas es la que más me gusta y esas mascarillas que te las colocas tranquilamente en, el pie, en la piel son el papelito, son buenísimas incluso las puedes utilizar dos veces la guardas en la nevera y a la semana la vuelves a utilizar y te sigue quedando porque queda un montón de líquido dentro entonces dura como para dos veces y está súper chévere y la tercera opción que estoy utilizando ahora es la mascarilla nocturna de Laneige Si se acuerdan se los dejé tanto en Instagram como en TikTok El dato popular como les dije que estaba súper rebajada de precio y la compré Y de verdad, esta semana he tenido la piel súper deshidratada Y me la he colocado dos veces porque he tenido la piel demasiado deshidratada esta semana Y se me ha recuperado increíblemente sin dejarme granitos, irritación, nada O sea, la mañana me despierto como nueva Divina, digna, espectacular ni una línea de expresión. Bueno, las que no son normales, pero bueno, normal pues. Esas son mis tres marcas favoritas. Sweetmoon117 pregunta. Hola, me gustaría saber qué es lo más adecuado para los brotes de acné en adultos. Tengo 41 años y aún me sale uno que otro grano y tardan muchísimo en quitarse. Retina ya lo uso tres veces por semana, pero no es suficiente. Muchas Gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta y bueno, aquí hay varios componentes. Seguramente será un acné hormonal, entonces aquí cuesta muchísimo, yo lo sé, pero hay que hacer cambios en la alimentación, tienes que ir viendo tú misma ¿Qué alimentos te producen más granos? Si es más cercano a algún cambio hormonal, si es más cercano a algún periodo. Eh, tienes que ir viendo. Si como chocolate me broto, si como huevos me broto, si como gluten me broto, si como lácteos me broto. Entonces tú misma tienes que ir viendo cómo amoldar todo esto para que tu piel responda de la mejor manera eso en primer lugar luego la limpieza va a ser fundamental en tu caso utilizar jabones que sean limpiadores pero que tampoco sean tan astringentes porque también vamos a retirar mucho la barrera de la piel y la vamos a dejar muy expuesta al dejarla muy expuesta es más propenso que se nos infecte mucho más la piel, porque la tenemos más débil. Entonces, que, se, que limpia, pero no tanto. O sea, que limpia, pero que no sea el lavaplatos de los platos, ¿no? En este aspecto. Y luego, podrías utilizar niacinamida en conjunto. De hecho, la niacinamida te va a hacer un efecto calmante para el retiná que estás utilizando. Las puedes utilizar incluso el día que estás utilizando retiná Utilízala. Eh, utiliza la niacinamida en las noches por ejemplo que está todo ese proceso de renovación celular y ella va a calmar muchísimo la piel y va a ayudar a que tu piel se renueve de una mejor manera y utilizar hidratantes muy ligeras y muchísima protección solar porque los granitos que te queden te pueden quedar manchas y entonces después vamos a tener el problema de las manchas entonces ante todo precaución con esto Alba P nos pregunta ¿Qué es mejor? ¿Usar retinol o el peeling AHA-BHA? a usarle los dos juntos? Y si fuera así, ¿cómo sería el uso correcto de ambos a la vez? Productos de The Ordinary. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias a ti, Alba. Y bueno, en este caso, ustedes saben que yo no soy muy fan de ni retinol ni vitamina C de The Ordinary porque no he visto muy buenos resultados y la vitamina C es que no es muy estable. Entonces no me gusta mucho, pero, o sea, cada quien hace con su rutina lo que quiere. Si tú quieres utilizar los productos de The Ordinary, está genial. Prefiero que utilices esto que utilices otros por ahí de Revox o Bavaria. No. Entonces, en este caso, bien. ¿Cómo sería esto? Nunca... Hagas retinol y exfoliantes el mismo día, en la misma rutina. ¿Por qué? Es muy agresivo para la piel, va a ser muy irritante y lejos de querer obtener el efecto de líneas de expresión fuera. Una piel renovada, colágeno, elastina, vas a tener una piel apagada, fea, agrietada, horrible, asquerosa. No, no lo hagas. Más nunca. Yo, yo estoy pegada con el más nunca, perdón. Entonces, en este caso, ¿cómo vas a hacer? Retinol una noche y la noche siguiente vas a utilizar la exfoliación. Pero tú te estás refiriendo, es al rojito, BHA, AHA de The Ordinary. Ese se utiliza una sola vez por semana, por 10 minutos, se retira con agua, se lava el rostro y se hidrata muy bien. Y esa noche no te aplicas retinol. Te aplicas retinol el resto de las noches. Entonces para no sobreexfoliar, tú harías esa exfoliación una vez por semana Y para que no se te irrite demasiado el rostro Lo que vas a hacer es que las noches de las otras noches que utilices Sería una noche de retinol y la noche siguiente si quieres puedes utilizar incluso vitamina C Porque te va a ayudar con la producción de colágeno y elastina O simplemente hidratar tu piel Simplemente con eso está más que suficiente Entonces recapitulo Noches alternas Retinol con vitamina C o simplemente noches alternas, retinol y la otra noche tu hidratante. Una vez por semana vas a hacer el peeling químico, este el rojito. Y lo vas a hacer por 10 minutos, lo vas a lavar con agua, lo vas a retirar muy bien y vas a hidratar muchísimo esa zona. Y ese día en la noche no utilizas el retinol. Espero que esto haya quedado claro. <risa> Liliana, Ragerborn creo que se pronuncia así tu apellido, disculpa, no pregunta Uso por la mañana acelaico, ¿puedo utilizar también picnogenol? o no se pueden utilizar juntos? ¿Qué opinas de la vitamina C al 12% de Revolution? A ver, en principio no hay una interacción establecida entre el pignogenol y el ácido acelaico, podrías utilizarlo ciertamente pero ve viendo cómo reacciona tu piel ante esto porque todas las pieles son diferentes y puede ser que te cause algún tipo de sensibilidad en ese aspecto tú vas viendo cómo te vas sintiendo con tu piel si empiezas a sentir pico y o no sé qué tal mmm, entonces como que mejor un día uno y un día otro o los pones en rutinas de la mañana y en la noche y en cuanto a la vitamina c de revolution a ver yo soy muy delicada con las vitaminas c y ustedes si me han seguido durante el canal o me siguen en mis otras redes sociales podrán haber visto que yo soy un poco tiquismiquis con estas vitaminas C y que incluso hay marcas de farmacia que a mí no me gustan porque no son estables si tu vitamina C no es estable no estás haciendo absolutamente nada te estás aplicando algo que no te sirve entonces yo no me gasto el dinero en algo que no me va a servir me lo gasto en algo que de verdad me vaya a servir ¿qué pasa? Los antioxidantes que debería tener la vitamina C, el poder antioxidante que debería tener la vitamina C no lo va a cumplir y esa es una de las funciones más buenas que tiene la vitamina C, que junto con tu protector solar hacen una sinergia, hacen una potencia y evitan los radicales libres en tu piel que son los que te arrugan a la larga o te producen enfermedades tipo cáncer. Entonces en este caso... A mí no me gusta esa vitamina C, yo prefiero que ahorren un poquito más y que se compren algo tipo la de sesderma tipo la de eh, Flavocé de Daisy, la de MedicAid. MedicAid es un poco caro, sí, menos caro que SkinCeuticals, sí, pero es muy buena marca también. Sesderma es una de las más económicas y es Excelente esa vitamina C, ese serum de vitamina C es buenísimo O sea, es, oh, la de Vichy, la de Vichy también es muy muy buena Hay opciones que son muy buenas, que son muy estables o sea, es, Estas que son más económicas, tipo The Ordinary, in List, Revolution Bavarian y te cuento, no me gusta para nada Entonces hay que ir viendo más o menos la estabilidad de estas vitaminas c es muy importante para poder aplicártelas, sobre todo con la vitamina c Andrea Rilo pregunta hola la niacinamida se podría usar como serum junto con un gel limpiador que tenga un poco de BHA natural hola pues sí en este caso como tú te estás retirando también el BHA, el salicílico, vas, o sea, te lo aplicas, te lo dejas actuar por uno o dos minutos, que te estés lavando el rostro, para que tampoco pierdas el dinero con el limpiador. Hay gente que no le gusta utilizar los, los activos en los limpiadores porque... Se los quitan muy rápido. Pero bueno, si tú tienes en cuenta que lo vas a utilizar por más o menos un minuto, no pasa nada porque es una exfoliación muy suave que vas a hacer en la piel. Y la niacinamida va a tener un poder calmante en tu piel. Entonces va a ser genial porque aparte va a regular el sebo. Si estás utilizando un salicílico, me imagino que si estás utilizando niacinamida y salicílico, debes tener un rostro que sea oleoso. Y esto te va a ayudar a la regulación del sebo de tu rostro y a limpiarlo muy muy bien. Así que sí, sin ningún problema los puedes utilizar. Hamabel pregunta... Estoy usando Bichi 89 y Serum Sesderma Vitamina C. En este caso va primero el Bichi 89 que dice ser el primer paso y luego la vitamina C. Muchas gracias por tu pregunta porque es súper común. A ver, siempre les digo algo. El orden de aplicación va a ser de menos denso, o sea, lo más líquido a lo más denso, lo más aceitoso, lo más de crema, untuoso. ¿Qué pasa? En este caso que son dos serums, tú tienes que ver un poco la textura. Pero también tienes que ver un poco cómo actúan ellos. En el caso del desderma, no es un aceite como tal, es un serum bastante que se puede moldear y el el serum de vitaminas, eh, perdón, el serum de Vichy 89 es como un gelcito, si te fijas es un poco más denso cuando te pones las gotitas en la mano y los compares vas a ver que la gotita de Vichy es como más compacta, mientras que la vitamina C es más líquida, entonces en este caso va a ir primero la vitamina C para que pueda penetrar a las capas más profundas y por último va a ir el mineral 89 porque así lo que va a hacer es sellar la hidratación que tengas en tu piel y aportar toda esa hidratación en las diferentes capas. Mónica Ortiz, que es súper fan tanto aquí como en las otras redes sociales, <risa> pregunta. Yo tengo piel madura y mixta y recién voy a empezar lo que es limpieza. ¿Cómo debe ser? ¿Puedo hacerlo con retinol en la noche y vitamina C en la mañana y los péptidos? ¡Claro, Mónica! Por supuesto, es Mira, estupendísimo. Bravo y grabado con honores. A ver, los peptidos incluso los puedes utilizar tanto de mañana como de noche. Se los aplicas a tu crema hidratante y te los aplicas y... Genial porque vas a hacer un boost de colágeno y elastina, una producción mayor en tu piel. La vitamina C por la mañana lo que vas a hacer es precisamente junto con tu protector solar evitar los radicales libres que envejecen mucho más la piel y en la noche el retinol lo que va a hacer es recuperar todas estas capas y renovando las capas celulares ayudar con la producción de colágeno y elastina, ayudar con las líneas de expresión. Entonces está genial, esa mezcla así tal cual con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucho no me voy a estresar porque sé que no he visto cambios en un mes Porque no los vas a ver si no está un montón de tiempo Después mínimo seis meses Entonces esa paciencia te va a llegar a tener un rostro muy bonito, muy cuidado Sí, así se hace María Belén Tabara pregunta ¿Qué otras marcas además de The Ordinary recomiendas en cuanto a un exfoliante químico como el rojito? Gracias A ver, ese exfoliante es muy bueno Pero se utiliza una sola vez a la semana por 10 minutos se retira con agua y se tiene que hidratar muy bien la piel. A mí me parece que es un poco peligroso, que es un poco fuerte también. No todas las pieles lo toleran bien. ¿Qué me gusta más? Si quieres combinar eso de AHA con BHA... Tienes, por ejemplo, el Discoloration Defense de SkinCeuticals. Yo lo he utilizado durante como ocho meses y me dejó la piel espectacular. Yo tenía los poros bastante dilatados y me, me disminuyó el tamaño del poro. Es una combinación de ácidos que está muy, muy buena. Es costoso, sí, pero es muy bueno. Y luego tienes el Aglicolic S el que dice S de Sevilla, glycolic S de Sesderma Es una combinación de ácido glicólico más salicílico. contiene AHA más BHA esta combinación lo que va a hacer es exfoliar y limpiar los poros de dentro hacia afuera y este se lo podrías utilizar con noches alternas a tu retinol. está buenísimo ¿Qué otra opción así podrías tener pues bueno tienes los glicólicos de isdin. estos glicólicos de isdin vienen en diferentes porcentajes 8 15 y 25 tú dirás bueno pero son dosis bastante altas sí pero las formulaciones vienen tamponadas entonces esto qué significa que el ph no va a ser tan ácido como para irritar la piel pero no a perder la eficacia del producto. Entonces también es una muy buena opción, así sea solamente de glicólico, porque lo que tiene es la función de renovación celular, aportar hidratación y estimular el colágeno y la elastina de tu piel. Bueno mi gente y hasta aquí el video de hoy porque si les pongo todo lo que son las preguntas no me lo van a terminar de ver. Así que cortamos y el próximo domingo seguimos con más preguntas de las que lanzaron por YouTube. Así que feliz domingo y nos vemos la próxima semana.